Sabes que muchas veces cuando estás vectorizando o es primera vez que estás realizando una vectorización se te dificulta mucho utilizar algunas herramientas o a veces utilizas herramientas que no son necesarias figuras que tampoco es necesario sabiendo que tu programa ya sea Illustrator o CorelDRAW te facilita utilizando lo que son las figuras geométricas pero no sabes cómo implementar las figuras geométricas para la vectorización, si esto te está pasando a ti No te preocupes que en este video Aunque va a ser quizás un poquito largo Pero conciso Te vamos a ayudar a que Puedas realizar una vectorización Sin necesidad de utilizar La pluma O en dado caso solamente vamos a utilizar Las figuras geométricas pero eh, Aprendiendo a Lo que es utilizar lo que son los puntos De anclas y Otro tipo de, de, de cosas que quizás no estabas implementando para tu actualización yo soy Hernando y vamos a darle ruedas a este vídeo lo primero que vamos a hacer es utilizar cualquier programa de actualización en este vídeo nos vamos a enfocar única y exclusivamente utilizando Illustrator aquí ya está abierto principalmente vamos a abrir un nuevo documento ya sea con control más n bueno, listo. Eh, prueba. Sí, prueba. Eh, de vectorización. Aprenda a utilizar siempre o colocarle nombre a sus proyectos. En este caso vamos a colocarle este. No importa eh, el formato, en este momento no importa ya que no nos estamos enfocando en un proyecto como tal, sino es un ejemplo de aprender a vectorización importante es que siempre esté en modo color rgb ya si tú vas a implementar medios de impresión utiliza CMK si no lo vas a usar por favor te recomiendo el modo color rgb y una resolución ya sea dentro de 150 o 72 ya cuando lo vayas a exportar ya la cosa cambia ¿no? en este momento vamos a utilizarlo así vamos a darle ok vamos a utilizar un ejemplo en este caso vamos a arrastrar lo que es la imagen de Homero, la cara de Homero Simpson Ya se implementó la cara, vamos a bloquearla Si no sabes utilizar Illustrator vamos a, a como que jugar un poquito con este programa Para que más o menos te familiarices con, con las herramientas que estoy utilizando Este es el panel de capa, está siempre del lado derecho en dado caso no, no aparece el panel de capa esa ventana du, du, du, du, du. vamos a buscar donde están capas capas capas capas damos aquí a capas y se habilitan nuevamente capas en este caso vamos a utilizar a bloquear lo que es la imagen de homero para que no estorben en, en nuestro proceso listo esto es lo que vamos a hacer eh, después de esto vamos a mirar lo que es la parte izquierda donde está el panel de herramientas de illustrator aquí están muchas herramientas no vayas a, a entrar en pánico. Yo sé que esta es herramienta al principio que tú no la sabes utilizar. Lo primero que usas es la pluma, ya y empiezas a anunciar la pluma y demás. Pero ya les he dicho que vamos a utilizar herramientas que nos faciliten la vectorización. En este caso hay que observar simplemente la imagen. La imagen vemos son figuras geométricas. Entonces no es tan necesario utilizar la pluma, porque lo ideal no es que aparezcan demasiados nodos de más en donde no es necesario y para que la figura como tal se vea un poco más orgánica vamos a utilizar entonces lo que son los rectángulos los rectángulos nos sirven mucho en momento de vectorización lo que es el rectángulo y elipse la mayoría de las personas que se dedican a hacer Isotipos y demás utilizan son elipses y rectángulos, no utilizan más que todo la pluma, la pluma ya es como que Vectorizaciones más artísticas y demás Vamos enfocando a en utilizar lo que son las figuras geométricas Deme un segundo mientras habilito lo que es la regla y vamos a dar unos límites Bien, ¿Qué observamos aquí? Observamos que hay quizás un rectángulo y muchas elipses Entonces lo que vamos a utilizar son rectángulos y elipses Vamos a empezar utilizando lo que es el rectángulo Me el rectángulo más o menos a esta altura Listo, no tiene color el contorno así que vamos a darle color al contorno y tú dirás, ok listo, eh, ya tenemos el rectángulo, pero eh, es algo más ovalado que, o sea, que, que, un, que algo recto, ok? Entonces vamos a utilizar la pluma, no, no no es tan necesario, les voy a enseñar por qué Vamos a ocultar primero las, las guías Vamos a cliquear aquí en el rectángulo y nos aparecen unos pivotes, si se dan cuenta, unos puntos en cada esquina si ¿Sí bien, entonces con la herramienta de selección directa seleccionamos el rectángulo y cliqueando en uno de los puntos que aparece después que uno la selecciona, arrastramos. Si ¿Sí bien, cómo se va curvando la figura, más o menos así. Vamos a ver cómo se ve acá abajo. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos lo que es la forma de la cara, ¿no? ¿Qué nos hace falta entonces? Vamos con los, con los ojos. Bueno, listo, vamos a utilizar la elipse. Muchas personas saben... Les trae muchos problemas utilizar lo que son las figuras geométricas o cuando ven un vector, o sea, nada más hecho con figuras geométricas y ellos dicen, caramba, pero cómo lo hicimos? Pues, hicimos con figuras geométricas. No utilizamos la pluma. La pluma no es la única herramienta vectorial en la que tú puedes utilizar. Simplemente es una de las herramientas. Muchas formas de vectorización no solamente utilizando la pluma. El hecho de que tú uses la pluma no significa que tú sepas vectorizar. Con figuras geométricas también aprendes a vectorizar y es lo más común que se usa hoy en día para entrar un poco en contexto. ¿qué ¿Les parece? Entonces, con KIL y con ALT presionamos y hacemos el ciclo más o menos sí, de esta altura. Vamos a acomodar sí, así, está más o menos a la altura. Ok, entonces con control más S y con control más F duplicamos la, lo que es la figura y arrastramos con Shift y el teclado con la tecla Bien, ya tenemos lo que es los ojos y la cara. Vamos a ocultar un momentico lo que es la, la imagen para ver cómo va quedando cierto no se ve tan tan mal cierto pero vamos a darle un poco más más eh, de ánimo más emoción a esta a esta vectorización qué les parece ¿Sale? entonces lo que vamos a hacer en este momento es simplemente coger las figuras que más se repiten y ya sea agrandándolas o achicándolas en la parte donde necesitan vamos rápido así que vamos a ir Vamos a tomar solamente las figuras que se repiten Y Colocarlas donde Se está necesitando Listo Ya en este punto lo que vamos a hacer es Colocar las elices que hacen falta, no tengan, o sea, no corran en pánico. Esto, o sea, lo de las veterinaciones es simplemente un poco de paciencia. Y bueno, si a la primera vez no te sale, eh, seguir practicando, practicando. Es como la ilustración: Mira, todo, o sea, cuando una persona, o sea, cuando los diseñadores se están dedicando a lo que es eh, la imagen corporativa, específicamente utilizando esos tipos y demás, el hecho es que tú hagas el mejor estudio posible no, no te asegura a ti. Que es aquel, la, el diseño final va a ser lo que estabas esperando Siempre hay que practicar Es como o sea, es como si fuera una ilustración Como si tú aprendieras a dibujar Esto se hace eh, con práctica Y exactamente, haciendo esto quizás todos los días O por lo menos uno, una vez cada dos o tres días Para que tú vayas cogiendo cancha en este en esta rama o en este aspecto del diseño no tengas miedo, no te asustes, que vamos a ver cómo va a quedar este Homero Simpson demasiado quiebre. Y si te está gustando este video, por favor dale like a este video que realmente me ayuda bastante. Bueno, llegando a este punto, esto es lo que quería hablar. Piensa que con las figuras geométricas utilizando la selección directa, Podemos modificar la figura. No necesariamente tenemos que utilizar la pluma, porque la figura geométricas también se puede modificar al punto en que uno la esté necesitando. Y con mejor control. Y lo bueno es que los nodos no, no hay ese exceso de nodo que a muchas figuras o muchos vectores he visto que tienen ese, ese, ese exceso de nodo. Hay como unas punticas salidas y demás y, y que no hace ver nuestra veturización como que tan tan agradable como realmente queríamos verla por eso siempre recomiendo usar lo mejor posible las figuras geométricas porque al menos aquí en el trade no sufre sobre este exceso de modo que que viene incomoda a muchos ¿no? bien, vamos a hacer otra Más o menos aquí, tal guía, y hacer nuestra última. Bien, vamos Voy a utilizar selección directa para acomodar un poquito aquí. Y tenemos este modo para desaltar este. Bueno, esta tiene que subir un poquito Bueno, ya tenemos Lo que son las figuras que componen La cabeza de Homero Faltan los tres pelitas aquí pero Eso lo vamos a hacer después al final eh, Ocultamos la, lo que es la imagen Y esto es básicamente lo que tenemos ¿Vale? Pura figura geométrica. Vamos a ocultar un momentico la energía. ¿Mm? Si se dan cuenta, es una vetrocesión Hecho con puras figuras comérticas, ¿Ok? Así que no es necesario utilizar lo que es la pluma Ya se lo iba a ir. Mientras que tú puedas utilizar las herramientas Que más te faciliten a ti Hacer el trabajo Pues te recomiendo que las uses Pues para eso, el trader las tiene ¿No? Veo muchos que Se matan haciendo Círculos, elipses Cuadrados, utilizando lo que es la pluma cuando ya de por sí ilustrado las tiene, ¿no? entonces vamos a darle color a esto, esto se va para atrás, porque va atrás, ya detrás y esto. También va para atrás Y quiero que tengan el mismo grosor Ok Es un pincel Mejor vamos a seleccionar todos Para que tengan el mismo grosor Perfecto Bien, ahora vamos a, a jugar con las figuras, seleccionamos y con la herramienta de creación de forma, cliqueamos lo que queremos seleccionar, quitamos lo que no hace falta. Sé que muchos dirán, pero Nando, si, si no se ve, entonces ¿para qué, para qué estás haciendo esto, o sea, no es necesario, ¿cierto? Pero sí que lo es porque lo importante de una vectorización es que sea lo más limpia posible, entonces es importante los detalles, ¿eh? Nunca olvidar los detalles Y lo bueno de la herramienta de creación de forma Es que te ayuda A que tu figura Quede lo más Digamos fiel, fiel posible ¿no? Entonces De momento vamos a dejarlo así Miren que ya se parece un poco más a Homero Simpson Vamos a ayudarnos un poco con el color, que no lo tengo Así que vamos a, a seleccionar los colores Porque no lo tengo Para seleccionar los colores Cliqueamos en la figura con la tecla I Seleccionamos el cuenta -bota y buscamos los colores Empezamos a ocultar nuevamente la figura Y rellenamos ¿Qué les parece? Estamos aprendiendo a vectorizar solamente utilizando nuestra caricatura favorita De los Simpsons que es Homer. Ok, ahora nos falta lo que Vamos a colocarla un poquito, un poquito más oscuridad. Uy, se pasó de locura Y esto así. Perfecto. Y el momento, así va la vectorización, ¿cierto? Entonces, ya que tiene la vectorización que es un poco plana, lo ideal es que tú aprendas a vectorizar, de lo, o sea, utilizando lo que es iconografía básica, lo que es iconografía baja. Y importante también, aprender a manejar lo que son eh, figuras geométricas y lo que son luces y sombras. Así que vamos a darle un poco de luz. Y sombra a esta vectorización para que se vea como que lo más parecido a la realidad. Yo lo hago de esta forma. Yo soy un poquito flojo solamente por eso. Listo. Como las sombras vienen acá... Es decir que la luz está de la parte izquierda así que vamos a ay, ay. presionamos nuevamente el color y usamos un color un poco más clarito Y me no aceleran O oh, podemos exagerar un poquito ¿Sí? Aquí Ah, sí <ríe> Más o menos aquí. Listo, ¿cómo vamos? Vamos bien, ¿cierto? Cada vez se va pareciendo un poco más A la cara de Homero ¿Eh? entonces como hay luz de este lado izquierdo hay que llenar todas las partes eh, en donde probablemente haya sombra ¿eh? por ejemplo en este ojo hay sombra que no aparezca las caricaturas No sé si están entendiendo, pero es para mí la única forma fácil o una de las formas más fáciles de actualizaciones ¿eh? es utilizando las formas básicas. Le hago un poquito más esto un bien que nos hace falta la oreja suave es, y esta orejita un poquito un poquito más oscura para que tenga diferencia y la barba de Homero como ven, solamente estoy utilizando figuras geométricas, no estoy utilizando más nada bueno, y la herramienta de creación de forma pero bien está haciendo unos detallitos funcionales para darle un toque un poco diferente Vamos a ver cómo se veía antes Ahora sí, habilitamos nuevamente la imagen Seleccionamos, ah ok, Hemos nos estado olvidando que eran los, los cabellitos de Homero por Homero Tanto que lucha llegó la calvicie, yo casi lo dejo calvo No Homero, no era la intención de dejarte calvo, ok No vayas a pensar nada <risa> se ve gracioso <risa> ay ok bueno ahora sí ¿Bien? vamos a agrupar lo que son los objetos control maté y veamos ¿Qué tan fiel es uy de hecho ni no se parece un poco más a Homero que que ese, ¿no? <risa> bueno, fíjense, básicamente, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos solamente lo que es el rectángulo y lo que es eh, la elipse. Acompañado de, de pronto de las líneas, guías, y de la herramienta eh, creación de forma. No utilizamos más nada, y por pues, conceptos básicos de luz y sombra. Si la luz viene del lado izquierdo, pues la sombra viene del lado eh, derecho, eso te da a ti como que, o sea, le da un toque más, digamos real o creíble a tus vectores si estás dedicando a lo que son eh, vectores geométricos, ya sea creación de, de personaje fíjense me basé básicamente eh, en una imagen pero dándole mi toque personal ¿te gustó, cierto? bueno, si te gustó realmente espero que haberte ayudado este no es un curso como tal de vectorización más que todo puede utilizar herramientas básicas o figuras básicas que muchas personas dejan de lado, no las usan sino que simplemente utilizan la pluma quizás con la, con la pluma no hubiésemos tenido este resultado un poco más fiel de pronto hay muchas personas que están diciendo listo la boca que bueno, vamos a hacer la boca no está de más así un poquito más gruesa de un pincel a ver cómo se ve no vamos a darle pues, ok tres pues, pinceles <ríe> eh, bueno ya esto es adicional no tiene que ser exactamente como estoy haciendo ¿eh? Se ve Kieran el tromero, ¿cierto? Se ve como que con como, como que más vida, eh, no sé, más, más, más agradable. De hecho, a mí me gustó, aunque sea mi visualización, me gustó, me gustó como, como quedó y todo. Y bueno, no sé si a ustedes les gustó, más que todo, fue a aprender a utilizar herramientas básicas como son el círculo, el rectángulo, quizás el triángulo, los polígonos. Es como que empezar de nuevo. Acuérdense que cuando nosotros estamos de niño y no sabemos dibujar, o sea, no sabemos dibujar hiperrealista o realista, eh, representamos la realidad con la forma más básica que son rectángulo, círculo y triángulos Es simplemente como que retomar lo que, lo que aprendimos en nuestra infancia e implementarlo en la vectorización. Piense que, que a pesar de usarlo solamente con figuras básicas, se ve agradable, se ve interesante. Es este pronto un poco más interesante que el otro. Me gusta más el otro. Digo, me gusta más el mío que el otro, aunque yo lo haya hecho. <ríe> y bueno, si te gustó este video, dale por favor manita arriba, compártelo. Y la idea es que sigas practicando lo que son las vectorizaciones Utilizando ya sea fibras geométricas y la pluma la idea, o sea, Lo ideal es que no dependa tanto de la pluma Aprenda a utilizar la fibra geométrica quítale ese miedo, ese tabú que tiene la vectorización De que solamente los artistas son los que pueden vectorizar, vectorizar Y no cualquier persona Y he demostrado que lo puedes hacer Y nada, si te gustó este video, compártelo Y vamos a ver si podemos estar realizando otros video referente a aprender a virtualizar configuración métricas yo soy hernando y me gustó haberte acompañado y que tú hayas estado pendiente a este video si lo viste hasta el final muchas gracias ya somos 500 suscriptores realmente estoy muy agradecido con ustedes nos vemos hasta la próxima bye bye